Gracias, gracias. Así, es, así es, Miren, hay un tema: hay un tema de debate que nosotros hemos trabajado poco acá y es el tema de la posibilidad de continuidad del presidente de la república o eh, la posibilidad de crear un mecanismo provisorio, provisional, que organice las elecciones. Lo que se está planteando es que producto de esta situación, eh, independientemente de que las elecciones estén pautadas para el 5 de julio, es probable, es probable, o es una posibilidad que pudiera darse, eh, no es que se está pensando en ella como que se va a dar, sino que pudiera darse, que no haya tiempo de organizar las elecciones y no se pueda eh, ir seguro a votar y entonces hay, haya que posponerla un tiempo, digamos un mes, un mes y medio, dos meses, qué sé yo. Eso ya lo decidirían las circunstancias en caso de que se presente. Y el debate que se da es un debate en términos jurídicos, en términos lógicos, en términos jurídicos, en términos constitucionales. Y es el tema de debería, en una eventualidad de esa naturaleza, debería continuar Danilo Medina y su equipo dirigiendo los destinos del país, o no. Entonces hay gente que plantean que no. Incluso hay los, los rabiosos de siempre que no quieren saber del gobierno, que no quieren saber del partido de gobierno, que no quieren saber del presidente de la república y entonces eh, eh, piensan que independientemente de lo que sea, tiene que terminar ese día, el día el, en agosto, el día que el día que está pautado por su, su, el mandato de su designación, de su elección, para que entregue las riendas del Estado. Yo digo que no. Yo digo, mi planteamiento es sumamente sencillo. Yo lo que digo es lo siguiente. El hecho de que por razones no creadas, no manejadas, no armadas por el mismo gobierno de turno, que es esta situación por la que estamos eh, atravesando. Yo no creo que haya nadie que piense, creo yo, que haya nadie que piense que esto lo provocó el PLD Danilo Medina para lograr quedarse un mes o dos más en el Estado, porque eso sería lo único que se quedaría en caso de una eventualidad de continuar en el Estado, producto de la situación que estoy planteando. Lo que quiere decir que no creo que a nadie se le ocurra que esto fue creado por él, ni por el gobierno, ni por el partido. Eso es lo primero. Hay que descartar esa parte. Lo segundo es... Que producto de una situación no creada por Danilo Medina, no creada por el PLD, no creado con la mala intención que es lo que se plantea aquí, pues indudablemente que la persona más idónea para continuar un mes, dos meses, una semana, un día, doce horas, tiene que ser aquel que está en la función pública de dirigir los destinos del país mediante una decisión del soberano. Algunos entienden que no, que es necesario... Eh, es preferible un eh, gobierno, un, tri un triunvirato, un gobierno provisional. Eso sí afectaría a la democracia. Eso afectaría a la democracia. Y afectaría a la democracia porque viola principios fundamentales de la democracia. Viola principio de dignidad, viola principio de la continuidad del Estado. ¿eh? Y sobre todo viola el principio de la representación popular. O sea, estamos hablando de que el que, el que eligió a, al presidente de la República en su momento fue el soberano, que es, el, que es la ciudadanía, que es el pueblo. Entonces, romper con eso, producto de una situación que se pudiera dar, indudablemente, que violenta principios constitucionales. Esos principios que son los que han dado lugar a la representación popular, es el principio más, eh, más nodal de una democracia, el tema de la representación. O sea, como, como no hay manera de que un, una sociedad, por pequeña que sea, sea consultada uno por uno la persona para tomar una decisión, entonces se creó un mecanismo que es el, el mecanismo de la representación popular, creado a raíz de la Revolución Norteamericana, creado a raíz, bueno eh, a raíz de la revolución francesa también, producto de que tanto una como otra son los ancestros más antiguos de estas democracias que nosotros manejamos y de estos sistemas constitucionales que nosotros manejamos yo pienso que e incluso eh, no hablo por mí mismo, hablo por, por no voy a hablar de, de Eduardo hay mucha gente que entiende que Eduardo tiene un interés político, pero por ejemplo eh, vamos a Vamos a estoy hablando también por Néstor Pedro sagüez Sagüez está, por ejemplo, Zagrebersky. que so, estoy hablando de constitucionalistas que son iconos eh, del derecho constitucional. Eh, Zagrebersky, que es el creador de su teoría del derecho dúctil, del derecho flexible. Porque es, yo escribí un artículo en el Jaya, los invito a que lo lean precisamente con este tema, porque la idea es lo siguiente, la cuestión está en que la ley no puede, el legislador, la ley no puede prever todas las circunstancias que se presentan. La ley está hecha en un espacio de tiempo determinado y se proyecta hacia el futuro, pero esa proyección no puede, bajo ningún concepto, no puede eh, prever circunstancias todas las circunstancias de vida que le pueden ocurrir a una nación. Y por esa razón es que surge la interpretación jurídica. Por esa razón es que el derecho es de interpretación. Y hay una interpretación que es aquella interpretación llamada teleológica. O sea, ¿qué quiso el legislador en el momento en que produjo la ley? No importa el legislador que sea, el legislador del, del, del derecho positivo, o sea, de las leyes normales o el legislador constitucional, ¿qué quiso hacer? ¿Qué es lo que quiso hacer? Bueno, el legislador lo que quiso con el asunto de la representación es lograr que una persona estuviera eh, al frente de la cosa pública, pero que pudiera decidir por todo el resto, cuando ese resto dice eh, usted va a ser quien lo va a representar, porque antes era muy fácil, ante el emperador el rey decidía lo que quería y nadie se metía con él porque el rey era un representante de Dios en la tierra. Cuando se produce cuando se produce la revolución francesa, cuando los norteamericanos crean eh, su, su sistema constitucional que comienza diciendo nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, pues indudablemente ahí mismo surge el sistema de la representación popular porque se dijo, bueno, ¿y de qué manera vamos ahora a resolver si no tenemos un rey que mande? Bueno, el pueblo es el que manda. Pero no puede el pueblo mandar en su conjunto. Hay que buscar a alguien que mande por el pueblo cuando el pueblo decida que sea esa persona que mande. Y ahí viene la representación. Entonces, producto de toda esta vuelta que le he dado, histórica, legal, constitucional, producto de eso, yo pienso que es preferible seguir... Con... hay un, un, el, el, el, antiguo, el antiguo líder de Francis el doctor Balaguer dijo en una ocasión, no es bueno cambiar de caballo cuando se está vadeando un río. Fue una genialidad de Balaguer, porque Balaguer era un hombre vainero. Balaguer era un tipo un tipo terrible. En medio de una situación, sabiendo que estaba como medio tambaleante su propuesta electoral, saltó con eso. Y el campesino, y el campesino, el campesino dominicano, es muy, es un campesino, es un tipo albertío, como dicen los viejos. O sea, e inteligente, a pesar de que no tenga eh, escuela, y entonces el campesino entendió lo que decía Balaguer, y como la gran mayoría de este país es más es más es de esa clase, pues indudablemente Balaguer ganó, pero bueno la cuestión es esa, yo pienso que desde el punto de vista de los principios constitucionales que norman la, las reglas constitucionales que nos hemos dado desde el punto de vista, y de la, y desde el punto de vista de la lógica yo pienso que en caso de que se presentara una situación como esa, quien debería de continuar al frente es el presidente de la República. Yo no creo que sea esto con interés, o sea, que la, el planteamiento que se está haciendo sea con interés político, porque de qué le vale a un hombre que se ha pasado ocho años al frente de la cosa pública quedarse un mes más o dos meses más. Como bueno, que no tiene mucha, mucho sentido. Lo que pasa es, Armado, y me disculpo, eh, que los abogados constitucionalistas a los que hemos no hemos deleitado incluso con la lectura de sus libros de sus de sus posiciones han estado urgando <coughs> desde inicio de la crisis política dominicana son los mismos abogados que han planteado en, en tiempos anteriores las cosas que no lograron como aquella de que Leonel no podía ser candidato de otro partido que no se podía hacer otro partido en, en fin que no son los mismos que paso a paso han ido dando muestra de que dirigen una agenda estratégica partiendo de la interpretación de la Constitución. Y lamentablemente, y difiero de ti, la Constitución tiene un artículo que establece que no es interpretativa, es lo que ella dice. Ahora, ciertamente, y te puedo dar ese, ese dato, ciertamente que las constituciones deben ser han sido creadas para el, con el objeto de, de, de dirigir sociedades vivas y las sociedades vivas trans, se transforman cotidianamente y deberán en su momento y es por ello que la propia constitución no es cerrada sino que establece los mecanismos por los cuales, por los cuales eh, estaría siendo modificada en un momento, pero partiendo de esa premisa de, de que sería eh, por el voto popular es incorrecto. ¿Por qué? Porque el voto popular precisamente entró a un terreno en el 16, donde la propia Constitución le dice que está electo por cuatro años y que esos cuatro años terminan el 16 de agosto. Pero entonces la misma ley electoral establece que cuando se hace la proclama, tú busca el certificado, le dice que usted ocupará esa posición hasta el 16 de agosto a las 10 de la mañana del, cuando se cumplan los cuatro años la constitución si tú la interpretas a favor de una continuidad técnica estaríamos nosotros más bien eh, haciendo una modificación negativa de la constitución, una interpretación errada porque el voto popular en ese sentido no se afecta porque él cumplió el periodo, lo que sí tenemos que entender que la crisis nos llegó de golpe y que una situación por la cual la, la, la <coughs> el periodo que yo estimo que sí va a haber elección el 5 de julio que quizás no estemos nosotros apresurando a, a, a, mal, a entender cosas que podrían pasar si el 5 de julio, aunque esto esté en manos del Estado, si vuelve a producirse unas prórroga o unas crisis. Se supone que en los datos que tenemos hoy es que nosotros hemos ido avanzando y que se ha reducido el contagio. No es así. ya, ya. Pero hay, hay otro hay otro ingrediente que se agrega. No es el tiempo que se le puede, se le podría alargar per se a la persona, a la figura presidencial, sino la ventaja que le podría dar en la condición de estar manejando el Estado a su candidato. A su candidato. Obviamente que es un Estado que ha estado planificado a proyectar un candidato en base a la crisis, que yo lo he criticado y yo he sido el principal crítico de esta, de esta situación. Ahora, en el aspecto constitucional, no... No es posible que se haga una interpretación más allá de lo que dice el artículo 271, el 274, el 275. Que Nacer, perdón, quiso hacer una dualidad de, de cuando las autoridades electas por un periodo igual como son el presidente de la Suprema, la Judicatura. Eso sí, eso sí pueden permanecer en el momento. porque qué? Porque quienes eligen a estos individuos es el Consejo Nacional de la Magistratura, que son los electos en un periodo constitucional de cuatro años. Y si a ellos terminó el 16 de agosto próximo, los que están ocupando esas posiciones de elección por parte de los que fueron electos, como en este caso los legisladores y el presidente de la República que eligen a aquellos, Deben esperar que se arme un nuevo equipo gubernamental por elección popular. Hasta tanto, eso permanecerán en el puesto. No se aplica para los electos políticos y para los que ocupan la posición, porque precisamente una de las características que tiene para el control constitucional del poder es esa. Lo que Lamentablemente, mira, no tenemos. Usted está hablando del artículo ah, 275, creo. Correcto. Creo correcto, que es el 275. Correcto. Pero no, mira. El Domo quiso salvar un poquito lo de Jorge Prat, que no era como Jorge Prat, es decir, reconocía que lo de Jorge Prat era improcedente y que lo que sí se podía hacer era utilizar una prórroga, como tú lo has planteado, más o menos, una prórroga eh, jurídica. No producto ni siquiera de un consenso nacional, porque te voy a decir una cosa, a la ausencia de soluciones, lo único que a mí me atina es que haya un consenso del liderato nacional y que todos, como lo hemos hecho cuando se hizo la, la transferencia de fecha de las elecciones, fue un consenso nacional. Todos tuvimos sí, de acuerdo. Francis, pero va, vamos a leer lo que es el 275 y, y a ponerlo en contexto, ¿verdad? Dice aquí el, el periodo de funcionarios de órganos constitucionales. Dice los miembros de los órganos constitucionales. Vencido yo, el ah. periodo de mandato. Repito, para que se sepa el público. Que no ten, eh, viendo eh, eh, Ponerlo en contexto. Dice los miembros de los órganos constitucionales. Vencido el periodo de mandato para el que fueron designados. Permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan. Correcto. Entonces. Eso sí. A eso en, yo decía que no pasa con. Eso es para los de organismos constitucionales, presidente sí, pero, del Tribunal eh, Constitucional Suprema, la, el de la. El Superior Electoral, el administrativo. Correcto. Todo eso tienen que esperar ser sustituidos por lo que elijan los que. Es los electos el del poder político que son los que lo eligen a ellos ese es el, búscate el 12, el 12 muy bien, pero entonces cuando buscamos el artículo 266 eh, en su numeral 3 establece que todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia del estado de excepción, es decir que si el estado de excepción por o por y como dice eh, Amado eh, se extiende entonces quienes están ahora y quienes han sido electos, se mantienen en sus cargos Entonces, hasta tanto sean sustituidos eh, de manera democrática mediante eh, el voto directo. Entonces, sabes, en ese sentido, ustedes propician, se ve que se propicia desde el sector gubernamental una extensión. Y eso es lo mira, no, hay nosotros, hay no, hay no, es que no. No, no, Francis, estamos hablando, oye, está viendo, ah, Francis oye, pero estamos hablando oye, de un Oye, ¿cuál es el error? Caramba, tuyo, oye, ya. El no, no, estamos diciendo. Oye, no, no, no, con no, afirmación. Oye, no, no, no, oye, ¿cuál tu error comenzó desde que comenzaste a hablar. No, mi error no, amado. Oye, pero oye, déjame jurídicas constitucionales. Pero no, no, no, no. Tú estás dándome no. posiciones políticas. No, óyeme. No, no. El, óyeme, pero por política. favor, déjame bueno, terminar, política, pero déjame explicarte. No, no pero déjame explicarte, Francis, déjame explicarte. Oye, no, Por tu interrumpir, no va a ganar esta discusión. Déjate de eso. Que por tu bueno. interrumpir y ponerte por encima de uno, no, No, no, no. Las no, discusiones... No. No, no, no. Las discusiones jurídicas no 66, se ganan así, no se eso. llaman con, se ganan con razón. Y te voy a decir claro. una cosa, desde que tú comienzas a opinar diciendo esos fueron, esos abogados fueron los que dijeron que Leonel Fernández no podía ser presidente. Sí, ahí mismo, ahí mismo com, comienzas tú a pintar de político no tus argumentos. Pero claro que sí, están pintados de político. Entonces yo lo que estoy planteando es un análisis racional de la realidad, pero no de la realidad, un análisis racional de las de la norma, pero también de los elementos que norman la Constitución, o sea, lo que le sirven de base, los principios fundamentales de la Constitución. Para mí es pernicioso que un grupo que no fue elegido en ningún momento, una, dos, tres, cuatro, cinco personas, la cantidad que sea, que no fueron el que no fue elegido en ningún momento pase a, hacer, a, a dirigir el Estado ¿Y cuando ha, el sober ¿Quién ha propuesto eso? Bueno, esa sería o sea, una de las salidas no, que ha planteado. No. En las ¿Y, elecciones y... y punto. Pero quién, y... pero óyeme, pero óyeme, ¿quién va a sustituir entonces? ¿El presidente de la Suprema? Porque tampoco eso sería, lo quiere. Eso, eso dice cuando hay ausencia de poder. Exactamente, pero lo que pasa es que aquí hay un vacío de poder que la Constitución no llenó, porque la Constitución la Constitución no se planteó nunca. Pero no puede no se, tener remedio, es lo que dice la es, Constitución. Es que tú, tú te has equivocado, eso no es verdad. La Constitución se interpreta, déjate de cuento. Además, yo te voy a decir una cosa. Sagreberki, que es uno de los principales maestros de la interpretación constitucional, dice lo siguiente. La Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional que dice. Es decir, es decir, es decir... La Constitución por sí sola no tiene existencia a menos que el es Tribunal cierto. Constitucional no la interprete. Entonces es interpretativa, déjate de cuento. Yo te voy Bueno, a pero a decir cuando tú haces la ponderación constitucional para tomar esas decisiones, están basadas en lógicas y en proyectos de conservar la propia Constitución. Los mismos tribunales no pueden salirse con excepciones. También dice para la ley del Constitucional ¿Cuándo puede hacer una interpretación que no sea ajustada a la Constitución? Sí, Me pero mira, es tan fácil leer el artículo 266 en su en su numeral. Para eh, los electos de, de los de los organismos constitucionales. No, no, no, no, no. no Espera un momentito. No vamos a sacar. Va, va, vamos a leer el 266. Eh, en su numeral te dice todas las autoridades de carácter electiva mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de censura. Ah, bueno, este en ese es... sentido es que las personas como diputados uh -huh. tienen su propio diputados, senadores, eh, alcaldes, ahora mismo, todo el ahora fue electo. Mismo, ahora pero escucha, escucha no tiene no tiene que ajustarse a los horarios de, de, de, de las 5 a las 6 de la mañana. Puede transitar en la República Dominicana. Un diputado puede estar dentro del estado de sección y ellos están sesionando todavía. Ellos tienen obligación de sesionar. El presidente durante el estado de sección es el presidente. El, el vicepresidente es el vicepresidente y ejerce la función durante los estados de sección. Correcto. Ellos mantienen. Su calidad y su ejercicio. Nada que ver de extensión de su mandato. El 274. Pero yo no sé qué tiene que ver 275, los diputados y senadores con lo que tú estás diciendo. Son los pero, que hablan eso. pero escucha, Francis, cuando hay un estado de excepción, no es un estado normal. Y tú entenderás. Precisamente que, si por ejemplo se extienden eh, o, o se extiende el, el, el estado de excepción en la República Dominicana como un caso hipotético, tampoco quieras tú venir a decir que eh, eh, nosotros la estamos promoviendo, pero si sí, Francis es lo que te dice, Amado. Por, por interrumpir o por hablar no vas a ganar este, este debate porque ni yo, ni, ni yo estoy de acuerdo contigo ni tú estás de acuerdo conmigo y por tanto no vamos a llegar a, a, a, a un feliz término cada quien lo que está haciendo es exponiendo sus puntos de vista eso es lo primero, segundo adelante, adelante. estamos hablando de un caso hipotético que lamentablemente como dice Amado la constitución no lo llena o sea, la constitución no te explica qué hacer qué hacemos por ejemplo, mira no se pudieron hacer las elecciones, qué hacemos eh, eh, un gobierno provisional, eh, un triunvirato, una cuestión. No lo dice la Constitución, lamentablemente, y hay un vacío jurídico ahí, que es lo que estamos tratando de ver cómo, cómo lo interpretamos nosotros, ¿verdad? Eh, eh, quizá eh, eh, como profesionales del, del del derecho. Pero no es una, no es una posición nuestra eh, eh, que, que se extienda. No, pero, ojalá pero, ojalá el se lleven a cabo las elecciones. Pero mira, el gran el gran problema que tienen los que defienden la posición de que no es que, por ejemplo, francis acaba de, de insinuar lo siguiente. Los diputados digo, eso fue lo que yo entendí. Las funciones no se le la función Oye, oye, oye, no oye, no oye, es de, francis, periodo. Ahí francis, no habla de periodo. Francis, no, no interrumpa, déjame explicar, no, déjame decir lo que yo quiero. No, yo, yo te oí, yo te oí. Tú quieres, tú insinuaste, tú insinuaste que diputados y senadores sí podían continuar, pero que el presidente no el problema era. No, mío, no, no, entonces. no, no, no, eh, es bueno que lo hiciera así, tú lo entendiste así, la función del presidente, sus atribuciones, él la mantiene en este periodo, no, a él eh, no se le limita. Las claro. atribuciones del presidente de los tribunales constitucionales, todos, de hecho, están emitiendo resoluciones y sentencias, de la forma que sea, lo están haciendo. Es decir, durante este periodo de excepción, ellos mantienen el ejercicio de sus funciones sin límite. ¿Por qué? Porque el estado de excepción se limita a ciertas cuestiones que están dadas en la misma ley y en el decreto presidencial. ¿Cuál es el de decreto presidencial? Cuarentena ciudadana. Y que a las 5 de la tarde nadie sale de sus casas. Ahora, el mandato de él está el estado de sección en que le permite el ejercicio pleno sin límites otros que no sea que la constitución lo limite, es decir que están sujetos a sus mismas condiciones de cotidianidad normal es que esa ese no es la discusión grupo. esa no es la discusión no, no, Ima imagina es contestándole imagínate que ya con el 266 que imagínate no se trata de mandatos imagínate tú imagínate tú que el, el, el, a mediados de junio nosotros volvamos a tener un, una, una situación de contagio grave como la que tuvimos al principio que provocó el estado de sesión. Imagínate tú que eso pase. Eso para y una que, segunda vuelta. No, y que las elecciones... No, en junio, en junio, porque las elecciones son en julio, ¿verdad? 5 sí. de julio. Ok, entonces en junio, a mediado, un poquito más de a mediado, se dé un otro brote y cree una situación de que en julio, día 5, estamos hablando de que faltaría un par de semanas o una semana para las elecciones, que esa fecha no se puedan celebrar, ¿eh? y que entonces sí. haya que celebrarla en agosto, cuando el presidente, o en agosto, en septiembre, cuando el presidente ya venció su plazo. Eso es lo que yo planteo, ese ya. es el planteamiento. Ante esa situación yo digo, por los principios constitucionales del ¿Eh? principio de representación, el principio de soberanía popular ejercido y, y, y, y desarrollado en unas elecciones, que es la, la parte más importante y fundamental de las democracias. Producto del de, de tema de la dignidad humana, todas esas cosas, lo que hacen, lo que me dicen a mí es, es preferible que siga el presidente que está y no que se haga un triunvirato o que se ponga un extraño que venga a dirigir el Estado cuando no fue elegido por el soberano es válida tu preocupación ahora bien, nada de eso se podría hacer sin un proyecto de acuerdo nacional no, yo pienso que no, yo lo que pienso que debía de hacerse es un una, un solicitarle al tribunal constitucional una interpretación de una situación como esta. tendrá esa que el asustarse ¿Sí? a lo que dice la constitución de lo contrario estaría haciendo una modificación no, no, no no, no, no, el, no, no. No, él no, no, es que, es que él no va a modificar artículo, Él va a interpretar lo que dice la Constitución. Bueno, es, eso es que, lo que, que el hace artículo el que no, no es interpretativo. Si es que no, la misma no, Constitución, no, dice no, no. Constitución dice que no es interpretativa. No, no es verdad. No es Nosotros verdad. Nosotros haber en la ponderación, no amado. Existe lo que es la ponderación. Entonces, la interpretación, Francis, cuando tú ponderas, ¿qué pero es lo que tú ponderas? Derechos fundamentales. ¿Y qué son derechos fundamentales? Derechos constitucionales. Tú le haces el test de constitucionalidad. Al hacerle el test de constitucionalidad, que sea útil, eh, que sea provechoso, que sea eh, verdaderamente ajustado a la norma, el tribunal se va a abocar a una decisión ajustada a lo que dice la Constitución, pero no podrá modificar ni transformar su interpretación tácita, porque es que la misma Constitución limita para que no haya interpretación. Ahora, hay ejercicio de nosotros los humanos y de las propias autoridades en el ámbito administrativo que generan dificultad, que se ven obligados a, a ser interpretadas por una situación X. Ahora, esa es nuestra constitución. En tiempos de crisis no teníamos, no tenemos un procedimiento ciertamente que en lo que estoy de acuerdo contigo y es este, válida tu preocupación. La bueno. pregunta para, para, para cerrar sí. en el caso yo lo dejo yo, yo, yo aquí ya eh, eh, sí en el caso hipotético de media pues es, hora es, fácil, es fácil en el caso hipotético de que no se no se pudiera oye francis estoy hablando de un caso hipotético sí, para que después no diga que yo estoy promoviendo no, que no, no no no estoy hablando de un caso hipotético ¿verdad? Eh, como lo que le ponen en un, la, la universidad que es una casuística verdad eh, no se pudieron eh, celebrar las elecciones en julio ¿Qué tú propones que se haga? Yo lo voy a dar en mi tema. Ok, está okay. bien. Okay. Para cerrar ahí. ¡Qué, bueno. <risa> Quedó ¿Qué bueno, bueno. bueno! Me está gustando que lo dijera ahora. ¿Qué tú, yo, ¿Qué tú propones que se haga? Yo lo voy a hacer en mi tema para darle eh, una... Sí, no está bien. Voy a hacer críticas. Adelante. Políticas. Adelante. Okay. Adelante. Al, al, a los abogados que han propuesto... Eh, tanto lo de Jorge para como de Nacer, perdón. Con el mismo derecho Bien. que tienes tú de, de, de proponer lo contrario. El, Ese el, es el derecho. El problema es que el tinte Pero partidario... Tiene que tener lógica tinte, jurídica el, ahí.